Hola qué tal, muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Cecilia de Mirli y en este vídeo quiero contarte por qué no necesitas bajo ningún punto de vista testimonios para comenzar a vender tus productos o tus servicios, sé que... Muchas veces habrás escuchado, no, comienza a generar esos testimonios, tienes que dar tu producto gratis, te dan un testimonio a cambio y en función de eso vas a comenzar a vender, pero ya te digo que esta no es la mejor forma, no es la única forma y de hecho no es la forma que yo te recomiendo para comenzar a vender tus productos o servicios y en este vídeo te voy a explicar por qué y qué sí puedes hacer en vez de estar esperando a tener esos testimonios para empezar a vender o para lanzar tu marca al mercado. Pero antes de hablar de ello, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada semana a este canal en los que te enseño a vender de forma natural, de forma diferente, en los que te enseño cómo comunicarte con tu audiencia y sobre todo hacerlo con tu propia personalidad sin la necesidad de requerir un guión de ventas que te hace parecer un robot. Así que, dicho esto, comenzamos ya a hablar de por qué no necesitas testimonios, por qué no necesitas esperar a regalar tu producto y acceder a esos testimonios para empezar a vender. Suscríbete que empezamos. Como te decía anteriormente en este vídeo vamos a hablar de por qué no necesitas bajo ningún punto de vista comenzar a generar testimonios que hacen que regales tu producto, regales tu servicio a cambio esa persona te dé un testimonio, que vendas tu producto o tu servicio a un precio muy eh, inferior a lo que realmente vale para que esa persona que te lo ha comprado te dé un testimonio porque va a estar tan agradecida contigo, que estés regalándole tu producto, tu servicio a eh, marcas, influencers para obtener también ese testimonio que te valide y que diga, oye, lo que hace esta persona es bueno, este producto me funciona, este servicio es eh, de calidad, etcétera, etcétera. ¿O por qué simplemente necesitas generar casos de, de éxito, clientes que tengan un éxito descomunal para empezar a vender tu servicio? Bueno, yo sinceramente no considero que esta sea la única forma de vender y de hecho te lo puedo decir desde mi propia experiencia. Yo comencé a vender mis servicios sin tener ni un solo testimonio de un cliente contento con mis servicios. Por lo tanto, no se trata de esperar a tener esos testimonios para empezar a vender, ni mucho menos de dar gratis, de regalar tu trabajo para conseguir esos testimonios. La realidad es que antes considerábamos que los testimonios eran fundamentales para la venta, daban confianza, daban autoridad, pero realmente hoy en día prácticamente nadie los ve Muchos de los testimonios no tienen valor porque, sinceramente, dime la verdad, si yo a ti te regalo mi servicio, te digo, bueno, mira, te voy a regalar mi servicio de comunicación y a cambio me tienes que dar un testimonio. ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué te parece bueno, que es genial, que es brillante, que está perfecto, que te ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque no lo has pagado, porque te ha salido cero euros, porque quizás eh, te ha salido menos, menos dinero o... Quizás sí has conseguido un, un buen resultado con, conmigo y me has pagado lo que correspondía, pero realmente, ¿quién va a publicar testimonios en su web de clientes que digan no, la verdad que a mí este servicio me pareció horrible, no me ayudó para nada, eh, sí que me dio como algunas ideas para trabajar mi marca, pero pff, tampoco para, para tanto, ¿no? Nadie va a publicar ese tipo de testimonios, por lo tanto, vas a publicar los testimonios de aquellas personas que sí que están eh, contentas con el, con el servicio a los que le ha dado resultado y por lo tanto los testimonios ya hoy en día no tienen la misma autoridad ni el mismo peso que tenían cuando... Eh, hace ya unos, unos años se utilizaba primero el testimonio en formato eh, texto, ¿no? Eh, era, bueno, le pedimos a un cliente que nos mande una frase. Luego todo el mundo se inventaba esa frase. Entonces ya, no, no, vamos a agregarle el nombre y vamos a agregarle la fotito de esa persona. Luego la gente recurría a bancos de imagen, ponía una fotita de tal, esta es... Eh, Juana Pérez y dice que soy la mejor, que mi servicio es genial, que le ha cambiado la vida, que ahora es millonaria gracias a lo que hemos trabajado y evidentemente también esos testimonios perdieron valor. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron los vídeos. No, no, no. Ahora vamos a hacer testimonios en formato vídeo, que esto ya es mucho más difícil, es eh, más complicado que la gente eh, pueda falsificar o falsear esto. Y ahora entonces utilizamos lo, los vídeos. ¿Qué está pasando ahora con el tema de, de los vídeos? Que si yo te regalo mi producto, te regalo mi servicio, vas a decir que es maravilloso. O simplemente le pido a eh, mi hermano, a mi cuñada, a mi primo, a mi vecino, a mi familiar de Cuenca, que me haga un vídeo diciendo que soy maravilloso y ya está. De nuevo se le ha encontrado La Vuelta al tema testimonios para que finalmente sean algo que no tenga ningún tipo de sentido, ningún tipo de valor. No digo que todo el mundo lo, lo haga, pero también han perdido mucho prestigio por prácticas de este estilo. Por lo tanto, ¿necesitas testimonios para vender más allá de esto? No. Lo que necesitas realmente es saber cómo vender y cómo enfocar la venta de tu servicio dándole el valor que realmente tiene, ya sea tu producto, tu servicio, tu formación o lo que sea que vas a ofrecer. En ninguna de mis llamadas de venta he accedido a dar eh, datos de clientes con los que trabajo. Toda la información de mis clientes, siempre digo, es totalmente confidencial. Y cada persona que habla conmigo me cuenta cuál es el problema que tiene, cuál es eh, ese dolor, cuál es ese conflicto que tiene, en mi caso, en su negocio, en el, en el tuyo puede ser en su negocio, en su vida, en el aspecto que sea y que resuelvas a través de tus productos o de tus servicios. Y en función de ello, yo les cuento cuál es mi propuesta de valor. Ya está. Da igual qué le ha pasado a mi ex cliente, qué le ha pasado a eh, este cliente que ha tenido éxito, qué le ha pasado al otro. Yo te voy a ofrecer una solución para ti. Estoy escuchando lo que tú estás contándome. estoy escuchando lo que a ti te está pasando. Por lo tanto, lo que le haya pasado a mi otro cliente no tiene ningún sentido. De hecho, yo siempre se lo digo a mis clientes cuando me piden, por ejemplo, mándame referencias de tu trabajo, mándame eh, testimonios, mándame... No, no te los voy a enviar, pero no te los voy a enviar, no porque sea un aborde, no te los voy a enviar porque, sinceramente, esa información no te va a ayudar a tomar una decisión. En primer lugar, yo trabajo con personas que... Pueden decir por sí mismas, que saben qué es lo que quieren. Y en segundo lugar, esa información solo te va a marear. Porque en ningún caso de los de mis clientes son eh, el mismo que el tuyo. Quizás sean similares, pero no son el mismo que el tuyo. Entonces, lo que yo te estoy ofreciendo es la solución a tu problema, no la solución al problema de tu vecino, al problema de tu marido o al problema de... Eh, tu, tu primo, sino te estoy ofreciendo la solución a lo que tú necesitas, estoy escuchando lo que tú me estás contando y vamos a hablar de, de eso, y vamos a hablar de cómo vamos a resolver, a solucionar tu problema en concreto. Ya está, los de afuera son de palo, como dice el, el dicho, y punto. Entonces. ¿Por qué eh, no, no les envío los testimonios? Por este motivo y se los explico. ¿Alguien se lo ha tomado mal? No. Y quien se lo ha tomado mal ha decidido que no quería trabajar conmigo y ya está, ningún problema, todos contentos, todos felices y punto. Y se acabó. Desde el principio, de, desde que he empezado con, con mi negocio, en ningún momento envié testimonios de clientes ni referencias de, de clientes. De hecho... Un gran referente me pidió referencias de, de trabajos y no accedí a enviar esa información, porque no las tengo, sí, lo tengo, mis clientes me envían vídeos, mis clientes me envían testimonios, mis clientes me envían mensajes por, por WhatsApp, pero a mí me interesa trabajar con cada caso en particular, con cada marca en particular y por lo tanto esto es lo que dejo en claro a la hora de enfocar mis llamadas de, de venta. Por eso quiero que sepas, quiero que entiendas, quiero que finalmente eh, creas en que realmente no necesitas testimonios para generar ventas con tu negocio, que no estés regalando tu trabajo porque sí dándolo gratis a personas que de hecho no lo valoran, que no se comprometen simplemente por un testimonio que a veces ni siquiera llega porque la persona ni siquiera accede a tu programa, ni siquiera se compromete a venir a las sesiones contigo, ni siquiera prueba tu producto, ni siquiera se compromete realmente con lo que tú le has regalado y le estás aportando, así que ese testimonio nunca, nunca llega o si llega tiene un valor muy, pero muy carente porque realmente no es algo genuino, algo que nazca de esa persona y que esté realmente basada en la experiencia de esa persona, sino simplemente en, bueno, mira, te debo el vídeo, te lo voy a hacer, voy a decir algo bonito y ya está. Y eso no te sirve de nada. Lo que te sirve es entender cómo estructurar tu venta. Lo que te sirve es entender que tienes que escuchar a tu cliente y saber cómo presentarle su, eh, tu propuesta de valor para que eso que te ha contado realmente lo vea traducido en lo que tú le estás ofreciendo como solución. Y ya está. No hay más secretos, no hay más trucos. No necesitas nada más que eso. Así que si estás realizando esta práctica de te doy mi servicio gratis, te doy mi producto gratis, lo pruebas y me das un testimonio, deja ya de hacerlo, comienza a valorar tu trabajo, comienza a valorar tu tiempo, comienza a valorar la inversión que estás realizando para la producción, ya sea de ese producto o de ese servicio y trabaja con personas realmente cualificadas y dispuestas a pagar por el valor que tú les vas a aportar y cómo las vas a ayudar a resolver el problema que tienen. Ya está. Eso es todo lo que necesitas y evidentemente, como te decía antes, entender cómo vender, cómo presentar tu propuesta de valor para que necesito testimonios no sea un obstáculo, no sea un impedimento, no sea una objeción en tus clientes y que si llega sepas cómo contestar. Como te he dicho, a mí hay ocasiones en las que me lo han pedido y les he explicado por qué no les iba a dar acceso a ese material y lo han entendido perfectamente y además han visto personalidad de autoridad que les ha dado también confianza para trabajar conmigo. Así que, insisto... No necesitas testimonios para vender, grábatelo a fuego en tu mente. No necesito testimonios para vender, no necesito entregar mi trabajo gratis para conseguir un testimonio. Puedo vender aunque no tenga testimonios, no tengo que estar dando, dando y dando para conseguir miles de testimonios y empezar a vender. Yo empecé con cero testimonios cuando mis clientes todavía no habían probado mi, mi servicio y me compraban. Me compraban porque yo los escuchaba, porque yo les entendía y les ofrecía una solución adaptada a lo que cada uno de ellos estaba necesitando. Así que eso es todo lo que necesitas para tener un proceso de ventas exitoso y llegar a muchas personas. Te animo a que lo pongas en práctica. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, si te ha quedado alguna duda o alguna pregunta. Y no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para tener acceso a todo el contenido que tienes eh, aquí y sobre todo para no perderte todo el nuevo contenido que se viene aquí dentro de mi canal. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao, chao.